En este vídeo te voy a explicar cómo trabajo para que puedas superar la ansiedad. Mi objetivo no es sólo que reduzca la ansiedad o aprendas a gestionarla o a controlarla, sino que te ayudo para que puedas vivir libre de ansiedad, tal como vivo yo desde hace más de 20 años. Empezaré por explicarte qué es la ansiedad y qué ocurre en tu organismo cuando la sufres. La ansiedad es una reacción natural del sistema nervioso ante cualquier peligro. Imagina que aparece un león frente a ti. En el mismo momento tu organismo se prepara para la huida o para la lucha y libera unas sustancias químicas que son la adrenalina y el cortisol y estas provocan una serie de síntomas como taquicardia, tensión muscular, diarrea, sudoración. Afortunadamente esto ocurre en momentos puntuales como por ejemplo una llamada inesperada a medianoche. Y ya cuando desaparece el peligro, el organismo vuelve a su estado natural de tranquilidad. Si hacemos un símil con el agua, podemos decir que el organismo es como un lago de aguas tranquilas y en el momento que una piedra cae en el lago, las aguas se remueven, hacen círculos, pero progresivamente el agua se calma. Si la sensación de peligro, ya sea este real o imaginario, consciente o inconsciente, si esa sensación es constante, entonces el organismo se crea continuamente adrenalina y cortisol. Y por lo tanto, esos síntomas se reproducen con más o menos intensidad de manera continuada. Siguiendo con el ejemplo del agua, en este caso el comportamiento del organismo se asemejaría más al mar, Puede que unos días el mar esté más calmado y otros haya un oleaje fuerte, pero el mar nunca está quieto, nunca está tranquilo. Ahora bien, ¿cómo se origina en ti este estado de ansiedad continuado? En mis 12 años de experiencia profesional he observado que las personas que sufren ansiedad tienen unos mismos patrones de comportamiento que además coinciden también con los que tenía yo. Estas maneras de hacer, sutiles, muy integradas en ti y aceptadas por la sociedad, te generan un conflicto interno debido a que actúas en contra de tus necesidades. Esta contradicción provoca que tu sistema nervioso reaccione como si estuviera frente a un peligro y desencadena los síntomas que hemos hablado antes, que son los que conocemos como ansiedad. La buena noticia... Es que tú puedes salir de la ansiedad, tal como salí yo y todas las personas a las que he ayudado. Seguramente crees, como yo creía, que no tienes más opción que convivir con la ansiedad el resto de tu vida. Esto te crea la sensación de que estás atrapada. Y el sistema nervioso, al sentirse atrapado, te genera aún más ansiedad. Sin embargo, tal como explico en mi libro, la ansiedad no es un mosquito que pasa y me pica. La ansiedad deja de aparecer cuando se descubren y se cambian estos comportamientos que van en contra de las propias necesidades. Esto lo he constatado tanto en mí como en las personas que vienen a mi consulta con ansiedad. Cuando acabamos el trabajo, continúan su vida liberadas de la ansiedad porque se han dado cuenta de qué comportamientos les perjudican y los han cambiado por los que le benefician. En consecuencia, el sistema nervioso ya no detecta ninguna amenaza y no genera ansiedad. Mi camino hasta dejar atrás la ansiedad fue largo y difícil, por eso he creado un método de trabajo claro y directo para que puedas salir de la ansiedad y recuperar tu bienestar lo más pronto posible. El método ASRI para la ansiedad no está enfocado solo a los síntomas, sino que es un aprendizaje profundo donde interviene todo el organismo, de forma que aquello que aprendes ya no lo olvidas, porque el sistema nervioso, una vez descubre qué le beneficia, lo reproduce. El método ASRI para la ansiedad Está basado en la terapia gestal y el método Feldenkrais y consiste en desarrollar la atención a tus sensaciones corporales para que te faciliten el darte cuenta de cuál es el conflicto que te produce la ansiedad. A menudo estás desconectada de tu cuerpo, pero el cuerpo habla y sus palabras son las sensaciones corporales. Un peso en el pecho, un nudo en la garganta, una presión en el estómago... A veces no eres consciente de ellas, y cuando sí las sientes, debido a que son sensaciones desagradables, quieres evitarlas. Sin embargo, estas sensaciones son el aviso de que alguna cosa no va bien, y si no las atiendes, no pararán de aparecer. Mi propuesta de trabajo es facilitarte el aprendizaje de observarlas, y que a través de ellas puedas darte cuenta de cuál es el conflicto interno que las genera. Darte cuenta es el primer paso, sin él no hay proceso de liberación, pero para poder avanzar tienes que resolver el conflicto. En este punto, mediante trabajos cognitivos, corporales y o vivenciales, depende de lo que necesites a cada momento, te ayuda a que encuentres tus propios recursos para que actúes de manera coherente contigo misma que lo que sientes, piensas y haces esté alineado. De esta forma, tu sistema nervioso no se siente en riesgo y, por tanto, no genera ansiedad. Experimentar estas nuevas maneras de hacer te permite darte cuenta de cuán beneficiosas son para ti e integrarlas en tu vida. Durante el proceso, tu estado evolucionará progresivamente. Y a pesar de que las características y circunstancias de cada cual son diferentes, observarás mejoras claras después de unas 10-12 sesiones. En resumen, observa las sensaciones corporales. Descubres qué comportamientos te perjudican y los cambias por otros que te benefician. Quizás estás pensando que no es fácil, pero lo importante no es si es más o menos fácil. Lo importante, lo realmente importante, es que es posible. Tú puedes salir de la ansiedad. Imagínate despertarte tranquila, con la respiración fluida, ir por la vida segura de ti misma, poder ir a cualquier parte sin miedo, estar más concentrada, más alegre, porque cuando no hay miedo, hay más espacio para la alegría. Mejorar tus relaciones con los demás y contigo misma, ir al yoga o al spa... Por placer, no por necesidad. En definitiva, puedes continuar conviviendo y luchando con la ansiedad y las limitaciones que te produce o trabajar para reencontrar tu bienestar lo antes posible. Si eliges pasar de convivir con la ansiedad a vivir sin ansiedad, no dudes en contactarme. Tú puedes, yo te ayudo.